PRIXLINERS de todo el mundo eh, si queréis saber de españa con casos reales desde aquí y sin adoctrinamiento este canal el canal de PRIXLINE es vuestro canal Hoy quiero hablaros un poco de la emigración responsable y, y también todos los que queréis hacer preguntas que habéis llegado a Zoom, porque siempre que me preguntéis algo en privado os digo en la reunión de Zoom que para eso lo hacemos todos los días, pues también podéis hablar de lo que queráis. Podéis preguntar y os respondemos, ¿vale? Entre todos. Eh, ahora os explico lo de la emigración responsable que esta mañana me preocupa un poco y digo, pues vamos a hablar de ello. Bueno, antes quiero saludar a todos los países, prestar atención. Si no lo digo vuestro país en el que estáis, me lo decís, pero si no, no, ¿eh?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 bélgica ucrania suiza países bajos dinamarca portugal y siria que se nos acaba de incorporar pues saludos a todos vale eh, bueno soy luis emitimos todos los días en directo yo desde madrid y, y los que están en la salita de zoom pues cada uno desde el país en el que está somos un grupo mundial de personas que queremos trabajar aportar valor y nos reunimos sin ningún tipo de ánimo de lucro Vale, os damos nuestra opinión para que penséis, reflexionéis y toméis cada uno vuestras propias decisiones. Cada uno da su opinión, ¿vale? Os recuerdo que también estamos en Telegram las 24 horas, tenéis el enlace debajo de cada vídeo, también de forma gratuita. No os ponemos Patreon ni nada. Todo lo hacemos de forma altruista lo que sí os pido ¿eh? que pongáis un like si os aportamos valor que es gratis ponerlo y para que cubra costes que, que los anuncios estos que os pone youtube pues que os lo veáis o lo pinchéis, que tampoco pasa nada vale con eso yo no gano dinero pero por lo menos tampoco lo pierdo es lo único que os pido vale Prislines. bueno también los que estáis ahora en el chat poner las preguntas en el vivo en el chat y los que veis luego eh, ponerlas en los comentarios tanto las preguntas como las aportaciones que queráis hacer y quiero darle especialmente las gracias a juan casanova y a ana gonzález por todos los comentarios que están respondiendo en youtube vale y por supuesto a todos los que en telegram también estáis ayudando a otros preslines, vale eh, ayer estuvimos hablando de si había trabajo o no había trabajo en españa os voy a traer más entrevistadas y entrevistados como como la chica de ayer para que den su opinión directa yo pienso que sí que hay trabajo para el que quiere trabajar ella pues ya lo visteis juzgar vosotros mismos yo creo que el mensaje era también positivo aunque ella era más seria vale en las próximas semanas os voy a traer más casos distintos para que cada uno de vosotros lo piense yo pienso que españa se va a recuperar rápido eso sí necesitamos gente que quiera aportar como sois la mayoría de vosotros hoy he visto un comentario pero no lo voy a leer ¿vale? lo tenía preparado pero no lo voy a leer ¿Por porque Alguien que decía de venir a España, de pedir el aeropuerto, es la excepción. Yo sé que todos vosotros lo que queréis es venir a aportar y a trabajar. Pues quería venir como para que la mantuvieran, entre comillas. O por lo menos es lo que yo he entendido. Luego ya me ha aclarado que no era así. Pues perfecto. Es que si venís a España, y sobre todo si venís con hijos, tenéis que venir un poco preparados. Porque es que si no, ve, no vengáis pensando aquí que os vamos a recoger, que os vamos a dar, porque es que a ver aún no se le podría hacer pero como cojáis todos y bien fijaros, fijaros que vengáis los 4.000 que estáis en Telegram, es que un hundís las instituciones no podría ser hay que venir con un poco con un proyecto como estamos haciendo todos los días vamos y yo lo veo que vosotros lo que estáis haciendo estáis preguntando cosas con un plan de ruta maneras eh, digamos que os permitan llegar y, y poneros a trabajar de distintas formas cada uno ¿eh? pero lo que no hay que venir es eh, venir pensando que me van a que me van a dar las cosas porque es que además nos las vamos a dar porque es que españa no está tampoco españa necesita gente que repueble y gente que trabaje vale y que aporte ¿eh? no gente como sé que no soy vosotros que quede claro por tercera vez lo digo ¿eh? siempre hablar un 0,0 pues ese es un poco el mensaje vale que os quería dar y bueno, mira, vamos a dar buenas noticias. Por ejemplo, Oscar Alberto Rojas Amaya nos dice en Telegram que el domingo se va al Albacete a trabajar en el campo, ¿eh? con, junto con otros priestliners. Enhorabuena, Oscar Alberto. Me lo he apuntado para darte la felicitación públicamente. Eh, por ejemplo, Sebastián Pacheco le respondo. Mmm, en los primeros 60 días de turista, si te ven los vídeos puedes pedir aquí la estancia por estudios ¿eh? lo hemos dicho muchas veces la estancia por estudios lo podéis pedir eh, visa por estudios en el consulado o en los primeros 60 días estando aquí vale Otro, un consejo cuando vengáis no os compliquéis la vida con cartas de invitación es mejor que vengáis a un hostal que es como un hotel baratito os puede costar a lo mejor 6 7 euros la noche muy baratito y así no le complicáis a nadie con la carta de invitación o la no carta de invitación os hacéis una una reserva de hostal en vez de hotel de hostal son mucho más baratos que los hoteles y no complicáis a nadie que veo mucho que tenéis mucho problema con eso de la carta de invitación más enhorabuena eh, por ejemplo eh, hernán mauricio velázquez soto nos dice que en ibiza en ibiza tenía la entrevista para el asilo el 2 de julio y que le han llamado por teléfono para adelantarle la entrevista desde la comisaría para el 17 de este mes pues enhorabuena hernán y dos buenas noticias del defensor del pueblo por un lado ha dicho lo que siempre os he dicho que para pedir eh, asilo no es necesario que estéis empadronados ni que lo pidáis donde estéis empadronados entonces el defensor del pueblo había algunas comisarías que os estaban pidiendo el empadronamiento otras no la de madrid nunca lo ha pedido pues ha cogido el defensor del pueblo y ha tirado de las orejas y ha dicho el ministerio del interior que no le va a pedir a nadie el empadronamiento para solicitar asilo pues son cosas totalmente distintas lo que siempre os he dicho o sea que podéis pedir asilo en cualquier parte de españa y aunque no estéis empadronados en ese sitio o aunque no estéis empadronados y por último nos dice sandrela también del defensor del pueblo que le ha respondido y que ya le ha dicho que en 30 días va a tener la respuesta sobre su pregunta o sea preliminar seguir usando la ponéis Defensor del Pueblo España os sale la página web, utilizadlo, que es una institución que está para eso, para resolver esta, para ayudar a los ciudadanos, y, y todos somos ciudadanos, independientemente del país que vengamos. Pues esto es lo que os quería decir. Mm, PRILINES, más o menos, creo que no se me queda nada. vale mm -hmm. bah, Sí, lo último, a Isabel Castillo. A ver, ella viene de Venezuela. Y dice que si tiene que traer el boleto de ida y vuelta, hombre, si mejor. Lo, lo oficial es: si viene de turista, trae el boleto de ida y vuelta. Pero ahora te digo yo, lo extraoficial, porque como dice Don Oscar, hay que venir a trabajar. Pero eso no quiere decir que aprovechemos los trucos legales. Resumiendo, que si vienes de Venezuela y no tienes mucho para el billete de vuelta, vente con el billete de venida que vas a poder pasar por razones humanitarias. Y ya está. Pero y a la vez que te digo eso, no me desdigo de lo que te di acabo de decir antes. Ven con un plan de dónde te vas a alojar, ven para venir a trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero oye, ahorrate el billete de vuelta. Yo me lo me lo ahorraría. Pero vamos, en mi opinión, cada uno hace lo que quiera. ¿Vale? O sea, hay que tener... Y os digo también una cosa, ha dicho el, el responsable de migración, el ministro la ley hay que cambiarla hay que mejorarla lo que siempre os he dicho eso va a tardar un poco en cambiarse porque tienen que ponerse de acuerdo muchos partidos y tal pero ha dicho que el reglamento aunque solo sea el reglamento que es lo que aplica la ley eso sí o sí lo van a mejorar pues mira mientras estamos aquí ayudando vale en lo que podemos pues mira, le voy a ceder la palabra a Don Oscar Padrón, por si quiere poner alguna puntualización, como él es letrado, vale. Pues si quiere poner alguna puntualización o añadir algo que él considere y luego ya los que estáis en la salita de zoom levantar la mano que os voy dando la palabra y los que estáis en el chat pues ponerlo en los comentarios que también lo vamos lo vamos tratando, vale. Don Oscar, pues tiene usted la palabra. Bueno, buenas tardes. <coughs> buenas tardes a todos piriline Bueno, básicamente. Vamos a ir a algo más pragmático, algo práctico. ¿ok? Pero lo más importante en una migración, y es el, el, la línea que llevan las organizaciones mundiales, es que sea una, una, una migración ordenada. ¿ok? Y para que sea ordenada, <coughs> básicamente, es que planifiquen bien su, su estrategia para, para llegar a, a un país. Normalmente, casi todos los países lo que quieren es eh, que la gente que arribe a su país... No tenga antecedentes penales. Cualquier ordenamiento legal que ustedes vean en el mundo, lo primero que le van a pedir, pedir son los antecedentes penales apostillados, ¿okay? Y una recomendación que me dijo un amigo mío que ahorita, bueno, vivió muchos años en España y después se mudó a Alemania, es es preferible que no que la, lo que traiga traigan la mayor cantidad de documentos que ustedes puedan, ¿ok? Apostillados principalmente los legales y todos los documentos que ustedes puedan, porque eso es lo que le va a permitir a ustedes demostrar cuando lleguen allá si trabajaron o no trabajaron, dónde estuvieron y porque la ropa ustedes llegan a España o donde lleguen, eso se compra allí, pero los documentos no los van a poder comprar y ahí es donde empiezan a enredarse la vida. Eso es el aporte pues muchas gracias don oscar el que quiera hablar con él pues le buscáis en redes sociales oscar padrón o en el grupo de telegram que estáis todos invitados pues está suele estar allí vale podéis hablar con él yo le agradezco mucho que está aquí todos los días eh... Bueno, y, y, y por supuesto, todos los que queráis entrar a Zoom, pues eh, todos los días estamos, ¿vale? Tenéis el enlace debajo del vídeo, estáis todos invitados. Voy a ir dando la palabra, mmm, levantar la mano, ¿vale? Y eh, mira, la, yo voy por orden. Claudia, pues puedes participar, actívate el micro y ya puedes participar. Claudia, ya lo tienes activado, ya veo. Oh, hola a todos. Eh, bueno. Mmm... De, decirnos, os pido una cosa, ¿dónde estáis? Porque aunque yo muchas veces lo sé, pero para que la audiencia a veces que es nueva pues pues os conozca vale claudia y, y lo digo también claro padre. que sí bueno yo soy de colombia estoy en medellín eh, Luis quería decir algo frente a lo que está diciendo el defensor del pueblo es que Yo desde acá de colombia puedo poner una solicitud digámoslo así a esa oficina porque no me quieren dar el NIE en la embajada de... perdón, en el consulado de acá de Medellín. Por supuesto que puedes, Claudia. Por supuesto. El defensor del pueblo para cualquier institución española que no funcione bien, cualquier ciudadano del país que sea que esté en relación con esa institución, como puede ser un consulado, pon, y además no te digo que puedas, es que yo te invito como española a que lo hagas. Porque si tú no pones esa queja, nadie lo va a saber. Lo vas a saber tú a lo mejor, lo vamos a saber nosotros, pero poco más. En cambio, si tú se lo dices al Defensor del Pueblo, como han hecho en este caso, en el caso del empadronamiento, eh, que no, pues no, o como ha hecho sandrella no lo sabrían. Entonces ponlo que está funcionando muy bien, Claudia vale yo te, yo te invito a que lo pongas además es muy fácil el, entráis en internet de oficina del defensor del pueblo de españa y ahí os ponen para poner la queja además os viene varios formularios para como ejemplos tipos de quejas que podéis poner y tal es muy facilito vale y de hecho es para eso lo pone el estado español para mejorar es como una automejora que tenemos vale. Okay. quieres aportar o bueno. preguntar algo más claudia ya que estás no, no, Luis, era vale, como esa duda. Sí, perfecto, Muchas gracias. Pues, si eso, luego uh -huh. levantas la mano. Muchas gracias, Claudia. A ver, Luis, el siguiente mensaje. No. Luis, una acotación, Ricardo. Dime, Ricardo. Aleje, al LGK4LT que quiere entrar hace unas cuantas veces y no se ve que no maneja bien, tiene la mano levantada, pobre, a ver si lo dejamos hablar, a ver si puedo hablar. Pues ya vale. está como tres o cuatro reuniones, tú, y no, no se puede comunicar, no sé. Vale, yo tal? les voy a decir, vale, uh, bueno, vale. A ver, ¿qué, ¿qué me dices? Que le dé paso a LG. A ver, le doy a LG que no tiene la mano ahí levantada. Ya, ya lo veo, ya lo veo. Es para regañarle, lo tiene. Es que tenemos una mano virtual. Y él está con la mano. mirarle cómo está el LG. Y, y no se ha puesto ni su nombre. LGK4, puedes hablar. Espera, le voy a activar también el audio. A ver, venga, LG. Ya puedes hablar, el eje. Prilines. No tiene, no tiene wifi. Yo he hecho lo que he podido con el eje. ¿Le enseñáis? Le enseñáis. Y si mañana... Bueno, mañana viene su señoría. Mañana viene su señoría. Y le he puesto, pero se le ha quedado congelado. ¿Eh? Prilines, no soy yo. Bueno, ahora mientras se reactiva, vamos para adelante me escuchan ahora sí venga díganos dinos tu nombre lo primero me escuchas Luis sí te escuchamos tú me escuchas bueno Raúl soy yo. Raúl de Argentina Raúl de Argentina muy bien y qué quieres Raúl bueno eh, bueno me quería presentar ya hace unos días que intenté ya pero mira Raúl eh, a ver hay que ser breves vale tienes que tener la pregunta preparada y soltarnos la pregunta, porque te ven miles de personas y, y vamos, y eso, ¿vale? Entonces, dime. Ah, bueno, bueno, bueno, venga. No, yo lo, que, yo lo que quería saber, yo estoy esperando eh, para poder viajar para, para, para septiembre, porque acá en Argentina parece que la, la cuarentena la van a estirar hasta, hasta septiembre. ¿eh? ¿Y cuál es la pregunta, Raúl? Eh, bueno es que este, este yo quiero saber a ver este, este por trabajo viste por trabajo este yo soy eh, aeronáutico entonces este quería saber a ver cómo cómo está funcionando la eh, eh, este, los aviones muy mal cosas. ahora están todos los aviones están cerrados pero no en españa en todo el planeta Sí, sí, no, no, eso, ¿cómo se llama? eso ya lo sabía, pero quería saber a ver si ya lo si ya se, se podía ya este Pues yo pienso mantener. que las compañías aéreas van a tener que reestructurarse un poco. Esta mañana estaba oyendo a un economista aquí español y precisamente era el ejemplo que ponía, que hay industrias que no que van a seguir, por supuesto, pero que se tienen un poquito que reinventar reinventarse. Pero bueno, si tú eres ingeniero aeronáutico, eso es una una no, no, ingeniero profesión ingeniero, ingeniero altamente cualificada y yo creo que fue... dime dime este no ingeniero aeronáutico no ah. este, yo trabajo en, como se llama en aeronáutica y, y bueno quería saber a ver cómo funcionaba porque mi deseo es ir para allá yo tengo nacionalidad española ya hace, hace tiempo. Bueno, pues si tienes día. nacionalidad española no tienes ningún problema hombre entonces eres como sí, yo eres español sí. eh, vienes a tu casa vienes a tu casa Sí, no, este, ya lo sé, ya lo sé. Eso, este, yo ya viví como 12 años ya, ya en España. Vale, pues pero si eres este... español, lo tienes muy fácil. Mira, eh, yo invito a todos los españoles que estén también aquí, pero los españoles que quieran trabajar, no los españoles que quieran ayuditas. Igual a todos los del sí. planeta que quieran trabajar, están bienvenidos a España, a trabajar, no ayuditas. Y también con ánimo de reinventarse, porque a lo mejor a veces no hay trabajo en un tema, pues lo suyo es reinventarse. Voy a ir dando paso a todos y luego si quieres vuelves a intervenir, ¿vale amigo? Ah bueno, bueno, está bien, está bien. Sí, este. es que tienen que ya ser las intervenciones un poco rápidas, ¿vale? Sí. Los no, hombre, preparando querían. la pregunta que tenga, ya entendido. A ver, yo no sé el sector aeronáutico cómo va a evolucionar. Sé que tiene que cambiar sí, un poquito oh, oh, oh, con esto sí, del sí, dicho sí. a nivel mundial tiene que cambiar. Es un sector que sí, tiene sí. trabajo. Pero ya, mmm, si tienes alguna pregunta más concreta, tú ahora me la vuelves a decir, ¿vale? No, está bien, este, este, lo dejamos para otra vuelta. Que sí, para eh, voy eh, a que hacer otra vuelta para no tener a, para no, eso. Venga, listo, pues le listo, toca listo, Camilo, listo. te toca, listo, amigo. Muchas gracias. Eh. Nada, gracias a ti. Venga, Camilo. No, sí, buenas noches. Yo simplemente quería averiguar, era si una persona que está empadronada, por decir algo, en Valencia, puede hacer trámites con ese mismo empadronamiento en otra comunidad diferente. ¿Trámites de qué estilo te refieres? ¿Cómo, ¿De qué um, temas serían? por camino? decir algo? Um, ¿Abrir la, um, una cuenta bancaria? Eh, ¿Ese tipo de trámites como administrativos? Vale, vamos a ir por partes. Bueno, has, has visto la primera parte del vídeo que para temas de asilo y eso, por supuesto que sí supuesto sí, sí eso sí lo tengo totalmente tema claro. de cuenta bancaria también una cuenta bancaria te la puedes abrir en cualquier punto de España independientemente que estés empadronado en una ciudad abríte la en otra sí, sí Camilo vale más oh, más tipos de trámites si me quieres preguntar más tipos de trámites te los digo rápidamente eh, no, no no pensé que es la respuesta parece, es que para... sí hombre, es que depende del trámite si sí que si quieres si el trámite es con el ayuntamiento ahí ese sí es de donde estés empadronado por eso te pregunto de dónde son los trámites de qué tipo aparte de ah, ok perfecto no no no eh, entonces era es la respuesta a ver ya pensar sí, una sí. cosa el empadronamiento para lo que más sirve es para decirle al estado dónde vivís más que nada a nivel estadístico y también lo utilizan mucho los ayuntamientos pues para temas de locales de ese ayuntamiento, de esa ciudad, ¿vale? Pero para temas como abrir una cuenta bancaria no tiene nada que ver, o para temas de asilo, ya habéis oído lo del, lo del defensor del pueblo, a pesar de que había muchas comisarías o había alguna comisaría que os pedía el empadronamiento. No, que os quede claro, os podéis empadronar en la comisaría, que, o sea, al revés, ya me digo, podéis ir a solicitar asilo o cualquier trámite a cualquier comisaría. No tiene nada que ver el empadronamiento, para nada, para nada. ¿Te aclaro algo más, Camilo? ¿O paso...? No, no, así está muy bien, perfecto. Venga, muchas gracias. gracias. Pues Huawei, Huawei Y5, los que os sale el nombre del móvil, la próxima vez cuando os metáis a Zoom, poner vuestro nombre. Es que si no ponéis vuestro nombre, os sale, sale aquí el, el nombre del móvil que tenéis. Huawei, venga, actívate el audio. Huawei. Hola. No te desees activar el audio. Hola, ahí, hola, ahí, ya hola. lo tienes, ya, ya lo tienes. Venga. Hola, Luis. Eh, Dino, dinos, tu nombre y dónde estás. Andrés, yo soy Andrés Salazar, soy colombiano, estoy en Leganés. Eh, quería comentarles algo, no para bajarles el ánimo sobre el trabajo en el campo. Me pasó, me cogió, yo estaba en Elche trabajando en el campo. Me vine un fin de semana donde los familiares a pasar y aquí me cogieron de la cuarentena. No he podido vol volver a regresar, pero la semana pasada, los compañeros que estaban trabajando allá llegó, llegó, eh, no, el trabajo, la oficina de trabajo, a todos los cogieron, los entrevistaron, no le hicieron firmar nada, eh, les preguntaron horas de trabajo, cuánto les pagaban. Pero a raíz de eso, esta semana, para esas personas que estaban ilegales, Prácticamente no las han llamado a trabajar. Claro, no, no estaban ilegales, están irregular, irregulares administrativamente se dice. Normal, porque a esas personas no les pasa nada, pero a quien le puede ocurrirles al empleador, al que le da empleo, le pueden poner una, una buena multa. Luis, yo quisiera aportar sobre este tema. Venga, yo aporta. No estoy Milton, en el campo. Aporta, también que te conozco la voz ya, Sin verte, te escucho y <ríe> ya sé que eres tú. Dime, Milton. Qué, qué pena, ahí va mi pregunta. Aló. A ver, no os piséis entre vosotros. ¿Qué? Dale, dale, la pregunta, la pregunta. Tranquilo. A la pregunta. Entonces, eh, yo viendo la situación, estaba pensando en la posibilidad, entonces, de quedarme aquí en Leganés y empezar a buscar trabajo. Pero a mí ya está por cumplirse la fecha de entrega de la tarjeta. Es para julio-agosto. Eh, ¿Tengo que hacer algún cambio para que me llegue aquí o cuando pida la, la cita? Eh, ¿Qué, tarjeta la Madrid, ¿Qué tarjeta tienes? ¿Qué tarjeta tiene? Por asilo. ¿Pero cuál? ¿La blanca, la roja, no, la.? No, tengo la blanca. ¿Ten? ¿Me dieron la, la hoja blanca pues nie, La que nie. tiene ni o la que no tiene ni La que tiene ni Pues mírate el vídeo de la antigua hoja blanca y mañana seguimos hablando. ¿Vale? Te ves primero, okay. bueno, mírate los dos, el de la nueva hoja blanca y la antigua hoja blanca. Y mañana seguimos. Perfecto. Otros, vale, venga, Milton, ¿qué? Milton, ¿qué querías decir? No, que aquí en España hay mucho trabajo en el campo y. Pues claro, que hay, hay un saben. montón de trabajo en el campo. El problema que hay. Ahora sigue, Milton. El tema que hay es el tema administrativo, por pues lo que acaba de decir este chico. El empleador nos quiere contratar. Eh, la fruta hay que recogerla eso beneficia a todos, a, a, a todos, o sea, mira, lo que pasa es que te peculiar. viene una inspección y, y, y al que está trabajando lo peor que le puede pasar es lo que les ha pasado que no les llamen más, ¿por qué? Porque el empleado se asusta y como me van a poner aquí una multa que no veas, Dino Milton, perdona. Mira que lo que me pasó hoy, lo que me pasó hoy fue muy peculiar. Yo trabajo con otros, somos nueve colombianos y venezolanos y cinco españoles y el empleador que es español y llegó la Guardia Civil. A la finca a revisar simplemente, pidió documentación y dijo: Pues yo sé que ustedes están aportando mucho a este país, simplemente tenga precaución si viene a hacer como una requisa o algo, ¿sí ¿me entiende? como a pedir papeles de todo mundo, pero la Guardia Civil llegó, nos revisó los papeles y se volvió a ir normal. Efectivamente, mira, me, me alegra que cuentes eso, Milton, porque todo tiene varias vertientes. La Guardia Civil lo único que quiere es que no seáis delincuentes vio vuestros papeles vio que no soy delincuente claro. que no se está teniendo y sigan ustedes antes trabajando lo... sean discretos y ya está Luis antes nos dio las gracias por aportar al país es que es así a ver por qué Milton por qué creéis que os hago estos vídeos a mí nadie me paga eh yo lo hago por patriotismo y bueno y por ayudar pero lo hago porque es que es así ahora siempre os dejo claro que hay que venir a trabajar claro no venir aquí a pedir ayudita pa... Ah, ah, no porque entonces hundimos españa también ¿eh? pero efectivamente claro, es como dice mal. Milton y te lo va a decir la guardia civil te lo va a decir un magistrado te lo va a decir un funcionario te va a decir todo el mundo y de hecho el reglamento hay que arreglarlo y lo arreglarán y mientras en lo que estamos pero no por estar trabajando nadie está cometiendo ningún delito eso que os quede claro es un tema de papeleo nada más y, y de hecho necesitamos que se recoja todo, esto, todo ese fruto, porque si no se va a quedar ahí, se pierde y, y, y, bueno, y es lo peor. Y nah, además, Milton... Luis, un, uno de los guardias civil era colombiano, se nacionalizó y e hizo su carrera de, claro. de, de policía de guardia civil. Genial. Claro. Pues, pues, lo, lo, lo que Lo comen... que uno viene aquí es aportar y trabajo sí hay, simplemente hay que buscarlo, el voz a voz, hacerse conocer no quedarse en la casa y empezar a mirar mil anuncios así uno por uno uno por uno no hay que salir a la calle buscar preguntar hola me presento me llamo fulanito tengo esas habilidades necesitan ayuda necesitan esto que mucha gente quiere que el trabajo le llegue a la casa y así Exactamente. no hay que buscarlo y hay que lucharlo hay que lucharlo y lo que está diciendo Milton sobre todo hay que sobre todo moverse salir no solo ver el mil anuncio y ya y no llamo y no sobre todo, ir al sitio, hablar con las personas y hablo también para los alquileres, efectivamente. Claro. Los alquileres, eso hay que preguntar, están arreglando este piso, con quién hablo, entonces no falta la persona de ellos. Mira, pues, Milton, ¿tú? yo a ti te conozco aquí de Zoom y yo he visto que a ti no te ha faltado trabajo. Desde no, gracias a Dios, no. Me desde me mi, y... Milton, porque los de País te una guardería, prelines cuando empezó lo del bicho. Él se va adaptando. Él es un ejemplo a seguir. Este eh, Milton sí que es un gladiador. Un ejemplo a seguir. Él se va adaptando. Y, y mi... Todos los prilines Luis, todos los prilines que somos luchadores y gladiadores que venimos a este país es aportar y no a ir de ayuditas. Exactamente. Pues es eh, muy orgulloso de ti Milton y de todos vosotros que lo sepáis, eh. Sois ejemplo a seguir y le estamos cambiando además. Esto es muy importante esto que estamos haciendo porque esto luego lo ve mucha gente también de España muchos españoles dicen bueno pero si es que esta gente viene aquí a trabajar eh, tú mismo lo has dicho guardia civil te dio las gracias por lo que estáis aportando porque hay por otros otros sitios por ahí que están eh, vendiendo como que hay emigrantes que vienen solo a pedir ayudas a, a que les den a que les den no los plilines venís a trabajar a luchar y lo sabemos perfectamente nosotros por ejemplo que hay que saber todo el mundo y cada vez así os vamos a apoyar más vale porque es lo que interesa en cualquier sitio vamos pues si quiere decir algo más y si no le bueno, doy paso. Nada más y, y que sigan con sus sueños y que este país los, les abre las puertas y que sigan sigan aquí viniendo a, a buscar sus sueños y con esfuerzo y dedicación lo van a conseguir. Yo, yo, yo voy a seguir trayendo ejemplos de personas que, que vaya entrevistando. Muchas gracias, Milton. Pues venga, Mirta, te toca, luego va Marta y luego va Marina. Mita, si estás por ahí, actívate el audio. Aquí estoy. Ahí estás. Ahí. ¿Cómo estás? Aquí estamos. Mira, este, yo quería hacer una observación. La chica venezolana, eh, yo no sé cómo funciona para el resto de países, pero en el, en el counter no la van a dejar abordar sin tique de vuelta. Entonces, y ahí realmente yo creo que pueden volar sin tique de vuelta solamente este, aquellas personas que ya tengan una visa, en mano, porque la visa es la demostración de que ya el país de destino les ha aceptado como residentes eso, eso ya, yo no lo sé, claro. Yo ya desde su país sí. de salida, yo lo que sé, que ya no, yo... llega a España y la van a, la van a dejar pasar. Ahora que no la dejen montar al avión. En el ya. counter no la, en, claro. en Venezuela no la dejan. Eso podría ser. Subir. Pues está muy y bien. Lo, y lo otro, lo otro es que. Estas personas que van a migrar con hijos no pueden migrar contando con, con estas asistencias que dan de, de asilo, porque los presupuestos mundiales van a cambiar. Y no, ya y están, ya están se cambiando. Se están... A ver, Mita, es que si no fuera así, vamos a poner un supuesto. Mira, yo os voy a decir por qué no hay regularización masiva. Europa no lo permite. Europa no lo permite. Pero es que vamos a suponer que la hubiera. Pues mira, yo salto que lo salto la valla, doy la, el salto de ese de la valla que habréis oído que hay aquí en el sur de España, y ya que me den, que me regularicen y que me den todo. ¿Eso cuánto creéis que iba a aguantar esto? No aguantaría. No viene aquí, vamos, en un momento aquí toda África. Ahora, o todo el planeta. No, no puede ser. Nos estamos regularizando poco a poco. Tampoco son tres años. Hombre, mejor que fuera un año un mes pero vamos os estoy dando vías para que esos tres años podéis estar regulares por eso por eso os estoy hablando tanto de la visa de estudios del voluntariado a ver si lo del voluntariado es otra cosa que tienen que arreglar aquí de que se pueda pedir estando en españa en los primeros 60 días antes más seguro es un, un tema de estudios pero bueno a lo que vamos es que es por lógica es que tenéis que pensar que hay que venir y, y me lo dice Mirta, más si venís con niños es que no, lo que yo creo lo que yo creo es que esta persona en particular como muchas otras cosas por ejemplo hace pocos días vi que alguien dijo modificaron la ley de turismo y se hizo una bola igual que estaba pues, pasando claro. con esto se, se estaba haciendo la bola de que están ayudando la, la realidad realidad es que los presupuestos de los estados van a cambiar Pero a Mirta, quién europea? paga en los presupuestos porque tú eres venezolana que lo sepamos todos o sea, cada uno sabe de, de, de, estamos hablando o sea, ¿Quién paga al final todo? ¿Quién lo paga? Los impuestos nuestros. Nosotros, los ciudadanos, los impuestos, los, las personas, lo pagamos. Claro. Sí. Claro. En fin, viajar con él es, es, es delicado. Es delicado y es que aún teniendo los beneficios, yo yo no me arriesgaría a contar con eso. Este y, y yo estoy segura que ella no no eso esa persona no es. Tú sabes el eso? comentario que al que me refiero. Lo has visto. sí sí sí. sí. Pero es, es que, que yo he visto el comentario y el comentario era más, pero es que lo que más ha sido lo peor ha sido la respuesta. Exactamente, has visto la respuesta, no? Sí, sí, eso fue ¿La Allí fue el... que empezó la confusión. Claro, la respuesta es: le dice a alguien que vino su esposa, exacto, que pidió el asilo. No sé si fue, no, que no lo pidió en el aeropuerto, lo pidió dos días después, pero y que vino la Cruz Roja. Y que les ha y, y les está y ayudando. Va, y va, vamos, 20, 20, 20. Vamos, venga, hacerlo los 4.000. Hacen los 4.000 esos. Va, verás lo que va a durar la Cruz Roja. En ah, ¿no? fin, sí, yo creo que ella al final lo entendió, pero pero hay que emigrar. Yo la he regañado en Telegram. Le digo, mira, eso no lo hagas y menos con niños. <risa> si vienes Correcto. a España si bien es no y luego me ha dicho no luis perdona no, y yo vale vale pues si me he equivocado y luego vuelto a leer el comentario y digo es verdad la chica tampoco mira os lo leo os lo leo porque como no Exacto. decimos nombre dice la chica buenas noches para ver quién puede colaborar estoy pronto a viajar quisiera saber si puedo pedir asilo en el aeropuerto voy con mi familia mi esposo mis dos hijos pero ya tengo cuatro años viviendo en Colombia soy venezolana porfa quien me podría sacar de dudas se lo agradecería muchas gracias y le dice alguien buenas noches es mejor pedir el asilo ya dentro de españa en eso estoy de acuerdo en el aeropuerto no pidáis porque os pasáis unos días viviendo a lotón hacks y además os pueden decir que no y, y, y ahí sí que volvéis total que dice ya no sería muy difícil por los niños ya que me han dicho que es muy difícil encontrar un alquiler con niños eso es lo que le preocupa dice y mira lo que le dice la respuesta, que es lo que a mí ya me ha enfadado. Esto es la excepción, ¿eh? esto no son prilines, sobre todo la respuesta dice: Mira lo que dice la respuesta, agarraros a las sillas. Mira, mi pareja y mi hijo están allá desde hace cinco meses. Mi esposa pidió el asilo a los tres días de estar allá, lo pidió y luego la trasladaron a la Cruz Roja. Allí estuvo tres días, luego la pasaron a un albergue en otro sitio, ahí se encargaron de ella en darles comida. Y ahora están en un piso aparte. Ya los trasladaron a otro lugar donde les dan cierta cantidad de dinero al mes para sus alimentos. Es lo mismo que les pasaría a ustedes, si les va bien, con la ayuda de Dios. Que le dice eres? que muchas gracias. Vamos, efecto llamada, prilines, esos dos qué fuera. Bueno. Esos no son gladiadores. Mira, ya me he enfado. Tanto la que pregunta como el, eso qué es. O sea, una cosa es una persona que joder, que ahora mismo a lo mejor pues habrá que ayudarla, pero ya que venga para que me ayude, eso, mientras responde tú que eres también venezolana y explica lo mejor, que yo me enfado de verdad. No, sí, bueno, ella ella en realidad ya tenía su plan y ella estaba contando con pagar un hotel y su, y su duda es que tan difícil es que a mí me den acceso con los niños Pues un hostal, se lo distinto. digo yo mismo, pagas un hostal, un hostal te vale muy baratito, 6, 7 euros la noche y mientras ya buscas un buen alquiler, que Milton él se ha buscado y tiene una casa él solo ¿eh? y se lo ha buscado. Sigue, sigue. Sí, sigue. Sí. Ese, esa, era, esa era la respuesta que ella esperaba, no aquella. Claro, pero es lo sí, que más. El claro. otro, claro, pero es que el otro, pues mira, encima que estamos ayudando a tu esposa, pues da, la... mm. no te digo que dé las gracias, pero joder, está, que, que venga aquí todo el planeta, que vamos a ayudar a todo el planeta, hombre, bueno, por favor, eso no, no se sostendría. No, o sea, o sea, que... Va a llegar el momento, va a llegar el momento en que se no van a poder. Ahora bien, pero el... qué ha pasado no, en Venezuela, si es que lo que ha pasado en Venezuela. No, ya hay otro tema, Luis. Dilo, venga, dilo, pero... no me dejes hablar mucho que me enfado. Sí, mejor no. Luego no se mejor, me pasa, La persona que quiere hablar, lo único que quiero dejar el mensaje es que la migración eh, eh, responsable también tiene que ver con buscar la información en las fuentes fidelinas. No dejarse llevar por bolas que van creciendo y van creciendo y van creciendo. Somos 4000 mil personas en Telegram y cualquiera tira una bomba y allí hace un caos. Entonces, por favor. Yo, cuando he despertado eh... esta mañana, porque yo voy revisando lo que estáis ahí hablando, las 4.000 almas, como dices tú, Mirta, para que veas que te mm. sigo también, las mm. 4.000 almas, palabras tuyas. Mm. Claro, sí. uno. Estamos las 24 horas. <risa> pues yo no sé si lo he hecho con buena intención o no, pero digo, por eso voy a hacer el vídeo, porque es que, a ver, que os quede claro que yo os estoy invitando a que vengáis a España, pero como estáis viniendo el 99,9% de vosotros a trabajar, a trabajar. Sí. Y sí. como es bueno, vuestro caso, mental. como es vuestro caso, porque también he detectado otro día os hablo de otras cosas que he detectado, porque ahí hay, hay por ahí manos negras. A vosotros no, pero que están buscando gente para luego como levantarlos, ¿eh? para levantarlos para que armen follones. Sí, ¿Qué queréis sí. que acabemos aquí como en Venezuela, aprovechando no. ahora el que os digo que este gobierno no va a durar aquí ni cuatro telediarios? Os Lo digo clarísimamente. Ay, Dios te oiga, Dios te oiga. No, me algo de lo que os he dicho no ha sido. Os digo que este gobierno no va a durar. Igual que os dije que no necesitáis empadronaros para pedir asilo, igual que os dije que la tarjeta blanca a los seis meses podíais <risa> trabajar. Ver los vídeos de hace un año, a ver lo que decía yo. Pues yo os digo que este gobierno aquí no va a durar. Ahora también hay que plantarle cara. Mañana vienen otra de los magistrados y también os digo, venir a trabajar como venís vosotros. Que de vosotros, de todos vosotros estoy súper orgulloso. De los cuatro 4.000 almas, hombre, a lo mejor de las cuatro 4.000 hay dos o tres cinco. Y... La chica no ha preguntado con mala intención pero no. no me puedes pensar sustituir un alquiler con que te ayude la cruz roja y te mantenga la cruz roja por favor y quien mantiene la cruz roja la cruz roja es para casos pues, que surgen pero no venir ya con ese propósito porque es que además eso no se va a sostener luego va a pasar como en dinamarca y como en suiza que pasan dos o tres años y te dicen venga ya te hemos mantenido muy bien vuélvete parte te monto en un avión para colombia o para donde hayas venido y no te dio el pasaporte hasta que estás en la. eso es lo que pasa al final pero porque aquí nadie somos tontos. Algo sí. más, Mirta. No, esto es todo, Luis. Gracias. Pues muchas gracias por haber, por haber intervenido. Has ayudado a aclarar muchas ideas. Marta, Marta Urpi, te toca. Marta. actívate hola, el audio. Este, hola a todos, buenas noches. este Yo estoy en Argentina. Tengo una pregunta que me hicieron este de una señora que, bueno, ella ayer estuvo en la reunión. Eh, ella quiere viajar con la no lucrativa, pero acá se está haciendo muy difícil. Este, parece que, bueno, aunque Don Oscar nos dé unos truquitos, pero parece que, este, como muchos están pidiendo residencia, se va a hacer difícil. Entonces decía viajar como. Pues te mira, eh, Marta, tengo una cosa, ¿Te ahora sí, pero te digo una cosa rápida al defensor del pueblo, rápido, porque vamos, con una visa no lucrativa, ¿cómo no vais a poder venir? Encima. O sea... pero y si tardan un año Luis pues por eso te digo al defensor del pueblo porque no es de recibo que un consulado tarde un año en, en dar una respuesta por una visa no lucrativa mire usted tengo aquí mis 26.000 mil euros démela ahora mismo y si no te lo dan al defensor del pueblo pero ya mismo ya mismo puedes irlo poniendo cuando acabemos el vídeo que eso haces por la web y cuando hables con el consulado lo dices también Dice, mire, eh, vamos a poner quejas por este tema. Porque una cosa es, escucha, ahora sí, mata una cosa es una visa de emprendedor, que el proyecto lo tienen que aprobar, lo tienen que ver por un lado, por otro, pero una, una no lucrativa es una no lucrativa. O sea, está clarísimo. Un dinero lo tengo, viene una procedencia legal de ese dinero y ya está, pues me voy al defensor del pueblo. Pero que eso es una queja que se pone por la web, que no te preocupes que no... Dime, pero dime el plan que tienes, que te doy mi opinión si quieres. No, no. Ella decía, en todo caso me voy con este, como turista y después saco la visa de estudiantes y quería claro. saber si le cubría a los hijos también, que tiene dos sí, hijos, sí, uno sí, bachiller y otro que va a estudiar en el puedes hacer perfectamente, buen plan. Veo que están sirviendo para algo. Es como una alternativa para que no tenga el dinero, porque la visa no lucrativa es muy cara. Aunque no hay que dar el dinero, hay que enseñar los veintitantos mil euros, la, la, de, la de estudiante. Es mucho más barata y lo puedes pedir aquí exactamente en los primeros 60 días y puedes pedir para tus qué? familiares exactamente. porque acá en argentina tenemos ese otro problema que si bancarizamos el dinero nos ponen ese impuesto de 30 por y nos mata y os mata ya sí sé que si sí. sí, yo estoy viendo lo que está pasando en vuestros países porque lo veo sobre todo a través vuestro y luego veo la prensa la televisión no la veo porque es que me lavan el cerebro y yo paso a que me lavan en el cerebro, pero veo la prensa y voy viendo, y sé que en Argentina está la cosa muy cada vez Pues que estáis, yo no sé el porcentaje que está, pero que queréis que convirtamos en eso. Bueno, es que no os lo digo a vosotros, porque vosotros no sois así. El, tranquilos, os lo digo de otra forma, tranquilos que España no se va a convertir en eso. Porque gracias a Dios, como hemos visto lo que ha pasado allí, a nosotros no nos no, estamos prevenidos gracias a vosotros. Lo mismo al revés cuando yo os avisaba del bicho, cuidado que aquí el bicho pues pues dirá que sí y que puede traer a la familia ¿eh? pues, con la, pues los, los familiares pueden estar como residentes lo único que le van a pedir a los familiares pues un poquito de dinerito más te lo digo si quieres lo dije el otro día en el vídeo eh, ellos tienen que tener tiene que mostrar el dinero para ella los 536 eurillos por mes que vaya a estar sí. estudiando y para los familiares sí. Te lo digo, mira, porque me lo apunté aquí para que no se me olvidara, para el primer acompañante el 75% de los 538 euros. Y para los siguientes acompañantes el, la mitad, el 50% de los 538 por mes. Bien. Bueno, y otra cosa que me decía, que dice que un amigo que trabaja, no sé qué era le dijo que si sacaba, por ejemplo, pasaje por 30 días, que le iban a sellar el pasaporte por 30 días y no se iba a. Poder... No Esas son Esa, De verdad, el... lo que os digo siempre que contrastéis la información. El pasaporte te lo sellan cuando entras y cuando te vas. ¿no? Con un sello común que entraste yo, nada, con o nada. Un sello saliste, de aduana, no eso no. Si alguien quiere aportar y, y algo de esto, que es... Perdón. La pregunta es, ¿sí, si saca el pasaporte eh, eh, por 30 días eh, como turista, ¿por qué tiene 90 para estar? Ya, pero es que lo estándar, lo estándar es los 90. Muy buena pregunta, ¿eh? Lo estándar es lo 90. A ver, a cualquier turista iberoamericano, salvo de países conflictivos, por defectos dan 90 días. Otra cosa es que tú vengas y dices, no, yo me vengo 10 días. Y como me vengo 10 días, pues en vez de traer 95 euros por 90 días, que es lo que le piden a un turista, me traigo 950 euros. Bueno, a mí, pero por ejemplo. Pero, pero que espera, te que, te, que acá, te acabo la explicación. Ahora me está gustando españa yo he venido para 10 días pero como la legislación me permite estar 90 pues me voy a quedar un mesecito más no pasa nada aunque yo haya en un principio entrado para 10 días y haya traído mi reserva para 10 días y mi dinero para 10 días me han dejado pasar en la frontera pero legalmente tengo derecho a estar 90 días aunque mi idea inicial era estar 10 días eso es legal y lo que os digo siempre, como si en esos primeros 60 días decido hacerme un curso y me quedo estudiando. Pues me voy a la oficina de extranjería y digo, quiero un permiso de estancia por estudios. Te van a decir, enséñeme en qué curso va a hacer usted. Enséñeme que tiene usted los 538 euros. Mire, sí, los tengo. Y además voy a estar con mi marido. Pues enséñeme el 75% de los 530 y tantos euros y mis dos hijos el 50%. Y para adelante. si quiere, si quiere, le aclaro lo de los 10 y los 9 y los 9. Aclárelo, don Oscar, que para eso es usted. Bueno, el fíjese, fíjese, fíjese, la ley permite estar tranquilamente 90 días y no transferencias la ley, es una ley orgánica. Cuando en un aeropuerto a ti te, o entrar al país, te, te sellan 15 días, 20 días, es porque eh, ahí se está resguardando la autoridad. ¿Cómo, cómo aplica eso? Que si te consiguen por ahí en la calle, deambulando, no, no eh, estás pidiendo o, o, o, no, o, no, o no estás haciendo nada, okay, o te pones a pedir o a robar, ellos tienen el, el elemento jurídico porque te dijo, mire, usted tenía cinco y te pueden sacar de una vez. Okay. Para eso es que aplica esos 15 días, 20 días que te sea ahí, que, que lo hace el funcionario, por si acaso te quedas por ahí sin hacer nada. Ahora, si tú estás bien, no estás cometiendo ningún delito, tienes donde quedarte, no estás pidiendo en la calle, no te pasa absolutamente nada siempre y cuando estés los 90 días porque te lo permite la ley. Muchas gracias, don Oscar. Muchas gracias, don Oscar. Eh, mira, eh, estoy viendo en el chat de YouTube que alguien está pidiendo los likes, lo agradezco mucho y los pido. Y voy a leer lo que decía Alfa y Omega: poner like. El que no ponga like, que no venga. Que no venga a España, dice y estoy de acuerdo con él dice porque ya es de los que les gusta que les den y no, y no dan nada a cambio aunque sea gratis porque poner un like es gratis Prilines. o sea que poner un like y si no iros saca nada. Hala. porque os estamos dando sin ánimo de lucro un simple like es muy fácil de poner vale Parar ahora mismo el vídeo los que estáis en el chat o los que lo estáis viendo luego poner el like y seguís y si youtube os pone algún anuncio lo veis que con eso cubro gastos ¿eh? nada más no, no gano dinero pero cubro los gastos venga marina te toca marina puedes participar y luego va andrea y luego volvemos al, al del avión a ver es que yo en el sector aeronáutico no sé cómo está pero ahora volvemos contigo amigo venga eh... ¿Dónde se me ha ido pues alberto te toca alberto Alberto, te toca. Andrea, no te veo, no te veo, Andrea. Y luego va Andrea. Uy. Ya va, que te estoy poniendo el like. Ah, vale, vale, perdona. Entra, la si la es, la es la por el like, me parece muy bien. bien. Exacto, y los de Zoom poner un like también. <risa> es gratis poner no, un no. No, like. O un anuncio que os pase YouTube, le pincháis ahí al anuncio anuncios, y ya está, y lo dejáis ahí, lo quitáis luego, no pasa nada. ¿Quién es? Alberto, te toca, ¿no? Has puesto el like. Hola Luis. Entonces, dinos Alberto. Mi nombre es Alberto. Yo soy venezolano. Sí, y lo sí. que quería, darle era lo que estaba diciendo la amiga. Cuando eh, mi experiencia al salir de Venezuela hacia acá, eh, cuando estaba en Venezuela, eh, lo que dijo ella, a mí me pidieron como yo venía como turista, me pidieron el boleto de, de retorno al país y aparte de eso me preguntaron muchas. Me dijeron que si yo tenía casa, tenía carro y todo eso allá. Entonces, para que la persona que estaba preguntando sepa que sí se lo van a hacer. Y le, y le dicen que si tiene carro, que si tiene casa, que, que cómo va a venir y todo lo demás. Eso te lo preguntaban en Venezuela, Alberto, o aquí en, en, Venezuela. España. en Venezuela. En Venezuela. En Venezuela, no aquí en España. Aquí en España yo llegué y lo único que me preguntó el, el policía de inmigración fue este algo relacionado con solamente me preguntó fue en cuánto salía el pasaporte venezolano en ese entonces ¿Cuándo, ¿Cuándo era en, en qué época era enero en enero yo le dije de... que en enero el pasaporte venezolano auxiliaba a 150 euros a 150 ¿Qué? dólares qué caro y Él me dijo que Espere, espere don Oscar, oh. o diga, don Oscar, tranquilo. Díganlo, sí, para, aclar, para aclararlo, fíjense. La ley, en el artículo número 7, eh, perdón, el reglamento en el artículo número 7, te fija lo que, lo que se refiere a la entrada en España. Y efectivamente, la entrada hay controles que inclusive le dan la responsabilidad al operador de transporte ok, en este caso las líneas aéreas o vienes en barco o, o por la misma tierra. En el caso de turista, tú tienes que tener obligatoriamente tanto el boleto de entrada como el boleto de retorno. Tú te salvas de un boleto de retorno, que es muy bien como te lo ha explicado don Luis, que si la persona se viene con una visa de estudio, ah, ahí te claro. podrías sí, claro. quitar el boleto de retorno. Pero si entras como turista o entras con, con el Schengen, tienen que tener pasaje Exacto. ida y vuelta, e inclusive, don Luis, para que lo sepa. En el caso de los venezolanos, hay, hay una resolución en España que le aceptan para hacer procedimientos administrativos estando en España con pasaportes vencidos, mas no aplica, ojo con esto, en, al momento de viajar. Al momento de viajar, la línea aérea te tiene que chequear que tu pasaporte esté vigente. Una cosa es pasaporte vigente y pasaporte que esté activo. Los pasaportes vigentes para viajar, normalmente la, la, la, la norma internacional es que tiene que tener seis meses de vigencia ese pasaporte para dejarte viajar. Entonces, si no tienes esos seis meses, no te van a vender pasajes si y, no, no, te y no te van a, van a dejar de venir, venir. Está claro no lo que van. ha dicho Mirta, pues está muy bien. Hombre, yo Pero es que sé ver, que, es que, es que, es que es un venezolano, porque a ver, yo quiero ayudar y ya veis que luego os ayudó pero a los que queréis venía a trabajar por supuesto entonces sí por eso aunque, aunque no tuvieran la vuelta tiempo. pero claro lo que ha dicho meta lo que estáis diciendo es totalmente correcto entonces pues, exacto pues, es correcto que lo que ya está diciendo es correcto a sí mismo eh, allá te ponen más problemas para salir que aquí como tal yo lo digo por mi experiencia aquí como a mí no me pusieron tanto yo vine o, y después de que tenía que fui pedí también como tal de usted diciendo de que el asilo lo pedían las personas yo por eso le dije no, yo no yo quiero pues no sabía todavía lo de que pedía poder pedir la visa por estudio estando aquí entonces lo que yo le dije yo no necesito como tal de que, que me manden a un alberga porque yo tengo mi familia aquí claro. mi hermana y mi mamá viven aquí mi hermana es española es nacionalizada española entonces yo le dije yo lo que quiero es legalizar mis papeles aquí para, exacto, para exacto, ¿no? y todo lo demás. Viene, quieres tu, tu, regularizar tu situación administrativa, por decirlo exacto, técnicamente, es que sí. Hay. Regularizar vuestra situación administrativa, pero tú has venido aquí exacto, a buscarte claro, la vida, a, a, a, a, a buscar una vida mejor, exacto, y, a, y, a, y, a, y, a, y a trabajártela, a, a lucharla. Eh, quiero regularizarme para trabajar claro. y todo. Por bueno. la situación que hay allá. Entonces él me dijo: Ah, entonces es por, como lo explicó el, don, el señor Don Oscar, que entonces es por un humanitario, porque le pusieron eso. Entonces claro. es, es por humanitario. Entonces eso es lo que quería que la persona que él dijo: Este es eso de que en Venezuela es que te ponen muchas trabas para salir. Ya estando aquí es un poco más en mi opinión. Sí, sí, no. Y coincide Alberto con muchas, te agradezco mucho que es tu opinión, porque muchas, además, incluso en el aeropuerto nos han dicho cuando vais a salir, que en el aeropuerto de allí, que madre mía, que cuidado con el dinero, que te revisan, vamos, que sí. como te descuides. Pues te meten hasta te revisan, te meten a un cuarto ah. donde hay guardias, te preguntan qué vas a hacer, te revisan todo, y claro. cuánto dinero llevas. Eh, Por qué estás viajando, cómo pagaste tú un billete, si el país cómo está, porque ellos mismos te lo dicen, todo eso te lo dicen. Pues a ver, sepa que cuando vayan a ir, no, no es tanto el problema al llegar. Es, es el, el, de, el que de que te, te dejen de montar en el avión. Exacto, es que te dejen montar en el avión, porque te digo que a mí ya me había pasado, me pasó eso, y ya cuando me iba a montar el avión, quisieron hicieron otra revisión. Bueno. ya me querían volver a, a volver a hacer toda la revisión completa pues, pero cuántas veces me van a revisar ah, pues, pues se, cuando se tiene que pasar tiene que fatal me estoy poniendo en tu piel en esos momentos te tiene que entrar un, un nervio verdad una incomodidad verdad ver, es una incomodidad de que ah. y, lo, y lo triste es de que le pase a uno en su propia nación en su, donde uno nació claro. es lo más triste pero entendéis Alberto, pero tú como venezolano, entendéis porque yo insisto tanto en que hay que venir a trabajar, que sé que vosotros venís a eso. Pero sé que hay manos negras por ahí, no vosotros, otras manos que están ahí intentando como sublevar aquí a la gente, que no les está funcionando, porque aquí somos muy tranquilos y vosotros sois muy trabajadores, pero están intentando a ver cómo mover todo esto. No, exacto. Lo que tiene que venir es como es a trabajar, a echarle para adelante, porque ya tenemos una historia ya que la gente le empezó a gustarle que le dieran, le dieran, le dieran, y a la hora del té, el país está como está. Entonces, por eso mismo. Entonces, como dice el pescador, se tú le das el pescado y no le enseñas a pescar, no va a hacer nada. Entonces será mi explotación. No. Pues muchas muchísimas gracias por tu aportación, Alberto. Muchísimas gracias y ya verás cómo te ve todo genial vale le doy paso a susan susan actívate el audio venga que nos da tiempo y luego volvemos con, con nuestro amigo LG. hola buenas tardes soy de paraguay soy susan quisiera hacer una pregunta eh, supongamos que te llevas tiempo en españa y acá en mi país el pasaporte del tiempo de validez es cinco años pasado esos cinco años eh, do, Hay que revalidar el pasaporte o no? Don Oscar, ¿le quiere decir algo? A ver, repíteme la pregunta que te la digo yo, Susan, que no encuentro a Don Oscar. ¿De fue eh, Don Oscar? Dinos, Dinos, Susan. Sí. En mi país, la, la validez del pasaporte es cinco años. Cinco años. Y supongamos que. Yo voy a España y pasados esos cinco años, yo tengo que revalidar mi pasaporte allá. Hombre, eh, sería conveniente. Puedes, puedes no revalidarlo, pero lo puedes revalidar aquí a través del consulado de tu país. Ajá. Ok. Eh, hombre, conviene. Ah, otra cosa. Claro, si no te has sacado un NIE. A ver, lo, lo que. Susan, lo que tienes que tener siempre es un documento en vigor que te identifique. Puede ser el pasaporte Ajá. durante esos cinco años. Claro, cuando ya te caduque. Pues antes de que caduque o lo renuevas a través del consulado de tu país, o ya, como han pasado cinco años, incluso a lo mejor ya eres española. Si, has, si te has visto los vídeos y si te has puesto las pilas, sí, sí, en sí. cinco años ya puedes ser española y tener hasta pasaporte español. Y una ventaja que sí. tenéis vosotros, que me enteré ayer, que vosotros podéis tener la doble nacionalidad. Que por ejemplo la sí, chica de Rumanía no puede. Sí, dime, dime, venga, Susan, dime. Sí. sí, por ese motivo les pregunto como usted dijo que pasado los tres años no puede conseguir los documentos entonces como el pasaporte tiene validez de cinco años eso yo quería saber si por ahí algún día me Puedes tener la necesidad eh, de volver al país no no tú puedes tener los dos pasaportes e incluso el tuyo eh, eh, que te caduca renovarlo estando aquí sin necesidad de volver a tu país uh -huh. tú puedes tener las dos nacionalidades vamos si no me falla uh -huh. mi conocimiento ¿eh? Ah, okay. eres de paraguay has Ay, dicho verdad de paraguay sí. otra cosa que quería contar eh, acá también en el aeropuerto silvio Pettirossi y de asunción te hacen esas mismas preguntas que hacen en venezuela para qué te vas si el país no está en condiciones cómo te vas a ir de turista para qué nos abandonas pues porque he visto los vídeos de, de luis ah. en pri y me, y me ha gustado y voy a españa a trabajar porque <risa> Sí, sí. ¿Por porque aquí no me dejan... Sí, sí, sí. Dinos, ¿por qué te vas? Venga, dínoslo. Ya como encuesta ya acabamos el vicio. ¿Tú sí. por qué te quieres ir? ¿Por qué quieres venir, Yo Susan? Por... Porque mi esposo está ahí. Ah, vale Bueno, pues, pues le dices eso, dice, porque mi esposo está allí en España y quiero ir con él, que le quiero mucho. Saludos al esposo de Susan, si ve el vídeo. Ok, dale, gracias. Muchas gracias, Susan. Amigo LG, escucha, tenemos que acabar ya el vídeo, entonces vamos a dejarlo pendiente eh, para el, el domingo, que mañana viene, viene el magistrado Don Jesús, ¿vale? Mañana no son preguntas de migración, mañana vamos a hablar un poco de la situación política en España, un poco y eso, ¿vale? Entonces, amigo el eje el, el domingo o cualquier otro en adelante, porque estamos todos los días, te, te vuelves a conectar, te voy a mirar esto del trabajo aero a, en los aviones, mira, para que no me trabe. En los aviones, ¿vale? Queda pendiente. Gracias. Pues nada, Prilines, que gracias. pues. Ya... no hay problema, no hay apuro, no Sí, sí, gracias. ya me lo quedo, a, me lo apunto ahora mismo, no, no se me va a olvidar. Gracias. Tú conectate simplemente. Bueno, y mañana también estáis todos invitados que Muchas gracias a todos, tanto los que habéis estado en YouTube, los que lo veis luego y los que estáis en la sala de Zoom, por supuesto. Estáis todos a, a invitados a estar en Zoom siempre que queráis. Tenéis debajo del vídeo los enlaces, a estar en Telegram también de forma gratuita, 4000 prislines y subiendo. Y, y nada, que poner el like, eh, poner el like. Si no, no, si no a Canadá, si no, no vengáis a España que de la competencia. Que muchas gracias a todos. Prilines, nos vemos mañana con Don Jesús. Chao chao a todos.